Es una organización sin fines de lucro que nació en India en los años 30 y tiene como objetivo promover cultura de paz a través de que cuando yo cambio, el mundo cambie. Entonces, en esta charla se trata de dar herramientas para usar para la vida, para volver a estar bien, como transformar esas cosas que no me están haciendo sentir tan bien y cuando yo ya me sienta mejor, puedo ayudar a otros a inspirarse a estar mejor también entonces con esto nació este año un proyecto que se llama Retornar a la Fuente entonces desde mayo cada mes se ha tomado como que se investigó y se trató de profundizar en todos los conceptos comunes que hay con respecto a la Fuente Suprema ¿no? en todas las culturas, religiones creencias, como para que cualquier persona sin importar su religión o su background, su crianza de, de todo lo que aprendió pueda tomar de esa fuente suprema, divina, linda, amorosa. Entonces, cada mes había tenido un tema con respecto a esto para ir trabajando entre todos. El de este mes, como es Navidad, no, es el de retornar a la fuente de poder. Entonces, cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que las situaciones son muy abrumadoras, y normalmente si uno se ve las cosas que pasan en diciembre, entonces, es por eso está esa canción... Buena Navidad y yo sin ti. <risa> entonces, para afrontar ese tipo de situaciones, entonces vamos a tener este, va a ser un tipo taller. Entonces, para ver cómo volver a a sentirme más estable, para, por qué buscamos poder, o sea, ¿qué, qué significa poder y por qué es importante y porque qué al alma suprema se le recuerda como una fuente de poder. Ya pudieron sentir un poquitico, porque es que andamos buscando sentir esto Y cómo eso en realidad puede ayudarnos a vivir la vida muy diferente, a dar un enfoque de disfrute y de volver a estar bien. Así que ahora vamos a hacer un análisis en parejas. Así que se van a buscar una pareja con la cual no hayan venido, no se hayan sentado siempre a la par. Vamos a reflexionar acerca de cinco cosas con respecto a retornar a la fuente de poder. La primera es con este concepto que, que se le ha manejado en todas las creencias acerca de que la fuente suprema es todopoderoso. Entonces, ¿cuál es esa fuerza o cuál es la naturaleza de ese poder o fuerza? ¿Sería un fenómeno físico o espiritual? Entonces, ustedes van a discutir eso. Luego, en la dos, ¿cómo puedo saber que yo soy que uno es espiritualmente poderoso, como qué señales hay en mí que me dicen que ya estoy siendo un poquito más poderoso, o cuándo me he sentido poderoso espiritualmente. Luego, cómo puedo lograr poder espiritual de Dios a través de una conexión y relación más cercana. Entonces así, imaginar al ser supremo o al alma como un celular que se está quedando sin batería <risa> y que necesita recargarse entonces ¿cómo logro yo enchufarme a esa fuente suprema? ¿y qué me haría sentir? y la cuarta ¿cómo podría retener mi poder espiritual? una vez que ya lo logré que ya lo obtuve ¿y qué patrones de comportamiento tengo que me van a ayudar o los que tengo que no me están ayudando, que me impiden a permanecer espiritualmente poderoso y la última, ¿qué hábitos sienten ustedes que se pueden desarrollar para ustedes lograr permanecer poderosos? Entonces, no son preguntas sencillas, son profundas y dan mucho para hablar. Pero traten de, de mantenerse en las preguntas. Si no, no. Pero es interesante, después ustedes nos van a compartir el resumen de lo que descubrieron. Bueno, entonces si quieren mejor lo hacemos en panel para que, para que avancemos. Entonces, de la primera pregunta... Así en resumen. ¿Qué era eso de todo poderoso? ¿Cuál es la naturaleza de, de ese poder? ¿Es física o es espiritual? Espiritual. ¿Nunca es física? En bueno, ocasiones ah, podría ser física, pero es, generalmente es espiritual. <risa> ok. ¿Todo de acuerdo? yo pienso que es espiritual. Espiritual. Y dos. ¿Cómo puedo yo saber que soy espiritualmente poderoso? ¿Qué es la señal para saber que yo ando ahí bien, poderosamente? Paz. Entonces uno tiene como, le ayuda a los demás también. y Pero poder para ustedes mismos espiritualmente. ¿Cómo sabe que algo le pasó y sabe que está poderoso? Está consciente. Es consciente. Uno puede permanecer estable, no me afecta el corazón. ¿Qué más? una señal del poder no se sufre exacto, no hay reacción de ahí, le tratan y le tiran y le tiran y usted no le reacciona eso, es muy bien entonces eh, lo que estaba diciendo ¿cuál es su nombre Isabel, muy cierto muy lindo y es como muy bueno para todos que uno reconocer que los momentos más horribles, más fuertes las pruebas más grandes han sido donde uno más se ha dado cuenta de ese poder porque uno lo pasó, es la prueba que pasó superada. Muy bien. Y cómo puedo lograr poder espiritual de Dios a través de esa conexión más cercana, una relación más cercana, como sintiéndolo, como donde yo me puedo enchufar para reconectarme. Entonces llegamos a la conclusión de que la meditación y oración, meditación y oración, aceptándolos entonces. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo es que usted siente que sí recibe poder de Dios? Porque es que, como estaba diciéndonos Antonella, que solo pude leer un toquecito, que ella nos escucha siempre desde Brasil, que la saluden también, <ríe> eh, que ella dice que toda su vida había estado buscando esa conexión con Dios, poder sentir ese poder de Dios, y que sí lo ha logrado sentir últimamente pero que se le va es como que muy fácil uno deja de sentir ese poder que uno puede tener como como decía Isabel como que de repente uno tenía esa cosa de que usted no sabe de dónde le salió y se resolvió y uno logró tener esa fuerza de decir no más o decir así no, o lo voy a hacer diferente o le da la fuerza de aceptar también o perdonar es también muy fuerte verdad entonces, eh, ¿cómo la mantengo? que esa sería la siguiente que también es porque necesito tomar pero también mantenerla, entonces ahí está relacionado también con qué me ayuda y qué me impide esa conexión, que serían como los ladrones de mi conexión, es como, bueno estaba contándonos alguien que viene a nuestras meditaciones en Cartago, que de repente le empezó a llegar muy alta la, la cuenta de la luz, y ella no estaba haciendo nada diferente y entonces se puso a fijarse si había una cosa que tal vez el refri estaba malo y que entonces puede buscar todos los electrodomésticos y toda la cosa viendo dónde era y todo se lo arreglaron, pagó carísimo porque pensó que era la lavadora y de repente eh, algo que le estaban haciendo un arreglo ella estaba como afuera en el patio y entonces el señor desconectó la, la luz y ella son, escuchó como la lavadora del vecino dejó de funcionar ah, está bien, está bien. Sí. y después dijo ¿qué fue eso? te no lo volvieron a poner y volvió a funcionar y ahí se dio cuenta que no era de su casa, los ladrones de electricidad que también, imagínense entonces así como, como pasa en la vida así pasa aquí también, los ladrones de mi conexión, era como cuando uno, que aquí dicen bueno, los ladrones del wifi y esas cosas también porque cuando digamos igual transmitimos y si se conectan muchos al mismo tiempo en wifi entonces se ve mala la calidad de internet pero entonces, ahora, ¿por qué es que mi conexión no puede estar siempre y constantemente conectada con la fuente? los, los, los la valoramos. esta es una torta, torta. sí. Exacto. Exacto, como que es muy interesante cómo el peso de las cosas negativas, nos, y se lo damos tanto. ¿verdad? Comparando las cosas lindas, buenas, positivas, agradables, hermosas, que, que dan fuerza al alma, uno dice, las toma por sentado, ¿verdad? Y cuando bueno. alguien... O pues sucede una cosa fea o alguien le dice algo a uno eso es como que se queda un eco ahí y empieza a hacerse cada vez más fuerte y como le pudieron haber dicho mil cosas bonitas pero alguien en algún lado salió algo mal, uno se concentra mucho en eso, como que eso es lo que ¿verdad? entonces también no es como que alguien se lo metió, es muy interesante darse cuenta que uno se entretuvo con eso porque eso después aquí decía, mal, exacto, no es que ahí alguien le metió un cable extra, que, alguien que sabía electricidad y era su vecino, les aprovechó, digamos, sino que más bien hay uno hizo un mala, una mala conexión, también es como, a veces pasa, como uno puede hacer una mala conexión, o no sé, como cuando uno se toma en agua que no está muy limpia, es que va de paseo y anda por ahí tiene demasiada sed y agarra el tubo y dice, sí, no importa, mi estómago es fuerte uno sabe lo que se acaba de tomar y después le va a costar mucho deshacerse de eso en su estómago Pero entonces a veces uno puede sin darse cuenta por hábito conectarse de nuevo ay vea lo que dijo y lo que me dijo ay siempre pasa y ya yo veo y y entonces se despierta ese parásito mental verdad y después a uno le cuesta mucho desparasitarse de eso y sin darse cuenta se ve muy inocente porque los parásitos usted ni los ve verdad por eso a veces uno come algo y le cae mal y le cae mal y se hincha y todo y le dicen ay es alérgica a tal cosa y después dice desparasítese y ya santa maravilla ¿verdad? entonces uno no sabía que tenía todo eso ahí pero eso sí es interesante porque si sí es algo externo pero es que uno mismo se lo está tomando porque igual digamos cuando eso es como el signo del del cuando uno anda como medio debilucho bueno no debilucho como más influenciable que no sería como debilucho debilucho, debilucho sí que es más sensible, pero incluso que, que uno ve cosas y queda muy impresionado, que incluso puede ser algo como que uno no ve tan negativo, pero uno sí se influencia, por ejemplo, las noticias, las situaciones, de inmediato causan un, algún brinco emocional, y ahí ya se influenció mi mente. Y es como, no es que nadie me lo metió, es que yo percibí, lo interpreté y me lo comí, digamos. Entonces, sí, hay comida, sí hay personas, sí hay cosas, pero si yo logro estar en un estado muy estable aquí, eh, es decir, en ese estado yo estoy pacífico, estoy tranquilo, estoy tan claro de lo, cómo me quiero sentir y estoy creando eso desde mi mente, puedo estar en medio de lo que sea y con la música más horrible, pero eso sí me cuesta, <risa> y uno puede estar tranquilo como que aquí no se genere nada, que no no no me brinque el corazón como un estado de completa concentración como que a mí me parece muy interesante que dicen que es déficit atencional los que los que tienen ese problema pero digamos mi hermana lo tenía y más bien era al revés yo creo que ella tenía un superpoder de atención en cosas que no había, de repente pasaba la vejita y yo la veía y uno podía haber estado viendo cosas pero ella se quedaba viendo esa viejita así pero concentradísima la viejita más bien es como que tiene un poder de concentración muy grande sobre detallitos de cosas entonces a veces uno es así ¿Verdad? Como que tiene que hacer cosas, que sabe que tiene que estar centrado, pero de repente se desconcentra y se va a un punto en específico sin darse cuenta. Pero puede usar ese mismo superpoder, que se llama déficit atencional, que más bien sería superpoder de atención, a uno decir, uy, puede aquí estar todo lo que sea, pero yo voy a estar tan concentrado en la abejita de la paz, o <risa> sea, algo como que me haga sentir una experiencia diferente, porque lo interesante de, de reconocer cómo funcionamos y dónde viene el poder, que es de los pensamientos, sí se influencia por lo que come, sí se influencian por los demás, sí se influencia por las situaciones, por muchas cosas externas, pero todo nace de adentro, y tengo el poder de generarlo de forma distinta de yo soy quien decide cómo pensar y cómo sentir porque lo que pienso en un microsegundo se vuelve un sentimiento entonces lo bonito es que tengo ese poder ese superpoder, entonces sería como déficit atencional de todo lo negativo, puede estar ahí ese mejor no digo la canción, no decir, a ver algún reggaetón bien escandaloso y uno está concentrado en otra cosa o sea, cuando no le queda de otra, ¿verdad? a veces uno tiene situaciones que no se puede quitar esa música y está ahí, entonces uno, para no ponerse mal humor, para que no le quiten la paz, uno puede tener ese, ese superpoder de concentración. Entonces, eh, vamos a continuar, para poder darles como, y hacer un, un ejercicio bonito de cierre que tengo, que trae este taller para hoy. Entonces, ya que estamos viendo eh, los momentos como ya había dicho Isabel e Isabel, <ríe> los momentos, Yamilet, A <ríe> me decía yo, no Isabel. Ah, no, pero se sí ha Isabel, ah, había a ver triple. Eh, era de los hábitos también, pero entonces, como está bien, ¿qué hábitos sienten que se puede, por ejemplo, a la abejita? ¿Qué hábito sería positivo que me ayude a mí mantenerme más conectada? Más empoderada. Meditación. ¿Saben por qué? Progresando, ¿qué cosa? Muy bien. Deme más, más. Entonces, le ayuda a progresar en qué? Está muy bien. Siga, siga No, no, pero hizo bien. Entonces, ¿en qué, ¿en qué le ha sentido usted que puede progresar cuando medita? Cuando lo practica, porque a veces uno medita un segundo, le ayuda y después ya se lo bien? Pues a crear espacios de, de bienestar, de... Paz. muy bien excelente qué más qué otro hábito bueno se puede hacer leer cosas positivas porque eso es lo que sana, ¿no? música bonita también como han dicho por acá exacto generar pensamientos como más cuando uno está como muy como con mucho ruidos con mucho ruido, necesita que la mente se le, se le conecte a otra cosa, pero uno no lo logra en ese momento, entonces muy bueno leerse otra cosa, que le dé algo de pensar a la mente, como que le, le, le, le dé un nutriente diferente, y que no necesariamente, en ese momento no estoy teniendo el poder de yo decirle, mente, vamos a pensar algo bonito, no, la mente está muy necia, entonces ahí si yo me leo eso, es como ya, lo estoy leyendo, a veces tiene que leérselo como cuatro veces porque no me estoy muy concentrando, entonces tal vez meditar un poquito y después leer, pero a veces cuando medito y estoy así, tampoco. Entonces, por eso, es, primero música, meditación y lectura. <risa> y bailar bien, ampliar su vocabulario. O hacer ejercicios, o cantar, o lo que a ustedes les despierte como esa, esa otra parte, porque también está lo racional y lo, lo artístico. Entonces, que se usen las, todas las capacidades del, del ser. Ya están encaminados muy bien. Ok. Entonces, ahora... Eh, continuando vean, eh, ¿qué sienten ustedes? vean, como ya estaba diciendo Isabel piensen en esos momentos claves donde ustedes sintieron que sí fueron poderosos volver a ese, ese instante, no recordarse de la cosa terrible, sino más bien del poder que se les salió, de algún lado ¿verdad? que uno no tenía ni idea que estaba ahí ¿verdad? Es, para mí ha sido como, como los antes y después, que uno decía no, ¿qué, qué está pasando? ¿qué es todo esto? ¿qué va a... Bueno, en ese momento uno no se dio cuenta, después, ¿verdad? Nada más fue que uno lo, ahí medio sobrevivió y después es como, mira, sí lo logré, ¿verdad? Pero entonces, sientan de nuevo ese lugar, en ese momento, ese instante, al ser, con ese poder que se le salió, que se le despertó y se usó. Y sientan cuáles fueron las condiciones que les ayudaron a usted apoyar ese sentimiento de sentirse poderosos entonces eso de la mano es sentir que hay compañía que uno no está solo que entonces también la oración a veces trae confort le trae como un espacio de, de salirse de esa de esa atmósfera tan de sufrimiento como que le da un, una burbuja en el tiempo donde usted puede volver a estar bien un ratito que sea así en el segundo aire, muy bien, entonces el que regresa, el entusiasmo, la resiliencia, todo eso, muy bien, entonces estaba todo eso condicionado para sentirse poderoso, ¿qué más? ¿No? ¿Qué Incluso realidad? aquí aquí los lunes es diferente cuando, cuando uno hace una meditación chiquitica con poquita gente, que cuando aquí los lunes, no sé si han venido cinco y media, seis y media, <risa> también la transmitimos por YouTube, pero también eso es vacilón porque a la meditación vienen más que a la, a la charla, porque dicen que, bueno, hay gente que vive lejos y todo, y que ahora les queda más conveniente apoyo por YouTube. Pero también que la energía que se genera entre todos a esa hora, dicen que, que meditando solos en cualquier otra parte, no siente lo mismo. Entonces tiene razón, muchas gracias. A veces es como, como buscar, y a veces también es rico, por ejemplo, lo que acabamos de hacer. Y, y conversar con otros y todo, porque uno tal vez tiene un, un patrón de pensamiento, una forma de analizar ciertas cosas que se puede enriquecer mucho con escuchar a otros, entonces también ese apoyo entre todos, de gente que haya vivido situaciones similares, siempre es bueno como tener esa, ese apoyo, de no, no como para juntarnos a, a, a quejarnos que a veces pasa mucho, verdad, que las reuniones sociales es para ver quién se queja, qué le va más mal, verdad, pero más bien como, como grupos de apoyo de, de, de entre todos. De, de, de, de reconocer las cosas que hemos hecho bien y que le pueda ayudar a otros también a estar mejor y, y reconocer lo que a otros les hizo bien para, y que lo puedo usar yo también, entonces por eso fue bonito ese compartir de ustedes al el inicio es que tiene que haber un equilibrio porque a veces solo silencio después le falta algo más, pero sí la, la experiencia que uno tiene en meditación es, es muy importante, es como que que el alma estaba queriendo sentirlo, pero como uno está muy en otras y con mucha bulla, no se logra sentir igual que cuando uno está meditando. Entonces, como ya vamos viendo, y dándole una definición más fina, en lo que está dando poder, como habían dicho, sí tiene un componente que se refleja en lo físico, pero en realidad la fuerza más grande que le trae al ser es esa experiencia. Entonces, es el poder espiritual, como decía. es ¿Cuál es su nombre? Yolanda, el <risa> nombre. Entonces Yolanda, que de he hecho que, que la fuente de poder era más espiritual. Que cuando uno está sintiendo esa experiencia, por ejemplo, de muchísima tranquilidad, de disfrutar ese ratico de, de libertad total, entonces viene también un un poder físico. Vemos cuando uno está espiritualmente empoderado, o sea que estable, feliz, tranquilo pacífico físicamente también hay cosas como que uno ya no busca que le hacen quitar esa, esa fuerza bueno, no es tanto también que se le hace muy musculoso y así, pero <risa> está, está en equilibrio entonces, viendo con eso eh, ¿qué, ¿qué palabras usarían ustedes para describir ese, ese poder espiritual? como ¿qué cosas podrían describirlo? Amor. Seguridad. Sentirse seguro. Digo, digo seguridad. Amor, seguridad. Paz. Felicidad, paz. Tranquilidad. Armonía. Pureza. Tranquilidad. Tranquilidad. Fuerza. Fuerza. Tranquilidad. Fuerza. Confianza. Confianza. Entonces son cosas que uno tiene que, en realidad, nadie se las puede quitar, a menos que uno lo permita. Digamos, es diferente que uno le quiten el carro, <risa> que le quitan la paz que uno dice que se lo roba muy rápido. <risa> Pero si uno, cuando logra estar con experiencias de paz, esa experiencia, como le dicen a uno, nadie le quita lo bailado. Entonces, en los momentos en que usted estuvo más bajo y sintió esa paz y le dio fuerza para salir, eso nadie se lo puede quitar. ¿Verdad? Pueden llegarle a decir a usted, ah, este no sé pueden decir todo eso y usted dice, no, yo sí lo logré, usted no sabe, pero yo sí lo logré. Entonces, eso nadie se lo puede quitar. Entonces, por eso es muy importante también entender en la forma en que opera y de cómo, cómo reforzarlo y cómo reconocerlo. Y como decía, se ¿sí me olvidó su nombre, Ar Arnoldo. Aroldo Entonces no conocía su nombre, pero <risa> decía, Aroldo eh, y ya se volvió lo que iba a decir, entonces, eh, era con respecto al pan bueno, regresando entonces al poder espiritual, eh, de cómo volver a, a generar eh, condiciones, hábitos y cosas que me hagan a mí lograr el, permanecer cada vez más estable, y que ese poder no se desconecte rápido, cómo hacerlo más permanente, cómo hacerlo más real, cómo traerlo más a la vida. Entonces, saber que sí, que es un poder que no es físico. Entonces, ya uno lo había buscado y ha hecho cosas y ha sentido, digamos, como a respirar, tranquiliza, pero no, a veces uno tiene que respirar 50 mil veces y no le siente igual, ¿verdad? Entonces, porque todo tiene que ser diferente, es parte del, de lo que estoy experimentando a través de mi mente. Entonces... Eh, eso ayuda pero tiene que haber algo más entonces los hábitos que tengo que empezar a generar que yo sé que son como mi comida, mi fuerza mi gimnasio espiritual es más experiencias de la mente y el corazón entonces empezar a, a entender que la fuente de poder universal es la misma para todos y en realidad sí está para ayudarme que está siempre disponible para mí y saber que hay esos parásitos mentales que a veces se meten, que están queriéndome desconectar de eso, los ladrones del wifi, digamos, de, si yo tuviera esa conexión directa estaría siempre con esa señal. Cuando yo necesito, por ejemplo, me estoy empezando a sentir mal, digo, no bueno, ya sé por qué estoy sintiendo esto, pero cada uno tiene su camino y puedo empezar a pensar diferentes cosas bonitas, pero no. Ahí está el parásito que ya se metió y cuando una vez que se metió es más difícil de quitar pero en estos momentos de, de que uno hace una recarga, uno se siente como, como en un oasis, en una burbuja en el tiempo, me va a ir dando mi claridad cuando sea de reconocer antes de que ataque ese parásito que se está metiendo, porque son como señales, ¿verdad? Empieza primero un, un, un pensamiento muy inocente. Y empieza uno así como a distraerlo un poquito y uno ay ese pensamiento volvió pero de repente ya ni se da cuenta, y no está, pues, tiene 25 mil pensamientos de eso, entonces el meditar ayuda a ir limpiando la mente de todo eso y el corazón, entonces cuando sea que empieza a volverse a meter, lo reconozco, no lo niego ni lo reprimo porque eso no sirve, la mente no reconoce el no, y el reprimir no funciona porque tampoco, así no funciona, la mente funciona igual que un perrito. ¿Cómo hace usted para cambiarle de forma más efectiva el comportamiento en un perrito sin no usar la violencia? Sí. Con galletitas, ¿verdad? Es lo que, lo que, hay, hay varias escuelas de comportamiento animal, pero estaba viendo que, y, y tratando con un perrito chiquitico que están teniendo mis papás ahora, es que hace más caso cuando uno le da la galletita que cuando lo regaña. Entonces, esa galletita es, es a uno mismo cómo darme mi, mi experiencia linda, espiritual, de fortaleza, de conexión, de cercanía, de protección con el alma suprema, que después me van a dar ganas de, de volverlo a hacer. Entonces, cuando ya estoy yo en, sintiéndome engañada, eh, confundida por los pensamientos, volver a sentir, uy, la galletita estaba ahí, ¿cómo era que se sentía? Entonces se come un pedacito de esa galletita y ya más fácil volver a estar en paz. Por ejemplo, una experiencia de paz, o una experiencia de de libertad, o de, no sé, de compañía y de protección. Chabanita. Entonces, eh, saber que para poder cargar mi, mi poder necesito conectarme con la fuente. Yo, ¿dónde he buscado conectarme? ¿Y cómo he buscado conectarme? Sí he buscado de ciertas formas con la fuente, pero a veces lo hago exigiéndole cosas físicas, y entonces entendiendo que no es físico, me hace entender mejor que yo tengo que hacer un esfuerzo diferente. Es como cuando quiero sentirme más feliz, pero entonces digo, bueno, quiero que me traiga, que me resuelva mejor salario, otro carro, otra vez <ríe> le pido cosas muy físicas y, y al final siento que no me está escuchando y me está dando señales de otras cosas que yo podría hacer, pero no las estoy reconociendo porque estoy muy cerrada, que era, eso es lo que quería. <ríe> entonces, saber que como no es físico, va a darme a mí una fuerza espiritual para entender qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. Y para eso yo necesito tener buena sintonización, bueno, la, si aquí todos si sí conocen radios no digitales, saben que, que para encontrarle bien la, la emisora, uno necesita sintonizarla, la frecuencia. Entonces, yo misma tengo que sincronizar mi propia conciencia y mi experiencia de quién soy yo a ese nivel espiritual. Y ahí puedo sentir y ya sí recargar al alma de ese poder. Si lo hago a medias, no se siente el 100%. Y para mí también ha sido muy clave hacerlo como más real en la vida. Porque la conexión y la conectarse es una, fuente, una cosa como muy abstracta pero como lo hicimos en la meditación, es volver a tomar esa compañía. Entonces, saber que la fuente suprema no es solo una cosa, puede ser todas las relaciones del alma que, que el alma necesita y está sedienta. Entonces, por ejemplo, si, si el marido dejó su cuerpo, entonces ahora puede ser un marido supremo que también me acompaña, me protege, o un papá, o una mamá o un vecino que no robe la electricidad, <risa> entonces, ¿verdad? Usarlo así como sabiendo que es el alma más dulce, más sabia, más poderosa, y entonces, cuando como, no como solo. Estoy comiendo y cada bocado me está acompañando, por ejemplo, el novio supremo, o el esposo supremo, o el jefe supremo, que me va a aconsejar súper bien acerca de cómo mejorar lo que estaba ahí fallándome un poquillo, o, ¿qué más? El... cocinero supremo, ¿verdad? el que le gusta cocinar y ya se volvió a hacer siempre lo mismo y la misma comida, dice bueno chef ahora qué vamos a cocinar y bueno pone en Youtube pero <risa> también saber que, que si me ayuda a cocinar me sale más rico entonces cuando como estoy con él cuando o con ella que también no tiene género porque es un alma entonces también es lindo sentirlo así hacerlo como más real no tanto humanizarlo de la forma de que me va a castigar, se va a enojar sino saber que es un alma supremamente amorosa y que me quiere ver a mí lo mejor posible. Entonces me está ahí siempre disponible para mí, pero necesito sincronizarme con esa misma sintonía espiritual. Entonces sentir que tengo ahí la compañía de mi hermana suprema. Entonces le puedo contar todas las cosas sin temor, como le tendría una mamá o un papá. No, o mi amigo también, es, para mí ha sido como muy fácil, o mi hijo, supremo no es tan fácil para mí, pero los que son mamás y papás tal vez sí. Entonces, irlo usando así, y saber que cuando estoy con, el, con esa compañía, hay una protección especial, como que hay, hay esa conexión que no deja mi corazón solo. Entonces, cuando sea que se meta alguna cosilla, como fea o como así, ya tengo esa experiencia, que tengo esa compañía, entonces rápidamente le puedo decir, uy, vea lo que me está pasando. No en voz alta, porque después la gente dice que uno está loco, pero, pero sentir que sí me está escuchando y que sí, sí está ahí para ayudarme. Y reconocer que sí hay señales que me está dando como inspiraciones a, a cómo estar mejor. Que para eso está para todas las almas. Entonces, conectarse con la fuente